Buenas tardes a todos y bienvenidos a este a nuevo webinar. Eh, espero que estéis todos, estéis todos bien. Eh, vamos a dar un par de minutitos de cortesía vale, para que terminen de conectarse el resto de compañeros y comenzamos enseguida. Bueno, buenas tardes a todos, eh, ya han pasado, hemos dejado tres minutitos de, de cortesía para que terminaran de conectarse el resto de compañeros y sobre todo por respeto para aquellos que habéis ido puntuales, pues vamos a, a comenzar ya. En primer lugar quiero darles las gracias por, por, la, por la asistencia al, al webinar, sé que algunos de vosotros ya estuviste en el del, en el, del martes pasado. Y bueno, espero que también que este sea totalmente de vuestro agrado y ya que vamos a estar aquí, pues, eh, hora y media, ¿no? Aproximadamente, pues bueno, que, que sea lo más eh, fructífero, ¿no? Para, para todos vosotros, ya que ya que vais a estar aquí eh, conectado eh, Bien, vamos a seguir con el bloque 1, eh, sobre gobierno y gestión de la, de la seguridad. pero En este caso, lo que hacemos es pasar a otro, otro tema, que es el de evaluación y tratamiento de riesgo. Como ya comenté en el webinar anterior, los webinars en esta serie que estamos viendo están pensados para complementarse uno a otro. Incluso, eh, de los últimos webinars que vamos a ver en esta, en esta serie, eh, trata sobre inteligencia en amenaza, pero vais a ver, y sobre todo con el tema de hoy, vais a ver que a pesar de parecer que es un tema una cuestión mucho más técnica ¿no? y más alejado de lo que estamos viendo ahora de gobierno y de gestión de la seguridad, vaya a ver cómo tiene unos puntos de, de, de, de relación, ¿no? unos puntos en común muy muy importantes. ¿no? Y por eso esta perspectiva que se intenta también dar con esta con esta serie de, de, de webinars, de que sea una seguridad, una ciberseguridad 360, que no nos dejamos nada, sino que desde el prisma del gobierno y gestión de la seguridad podemos llegar también, a la capa más eh, operativa, de ¿no? la seguridad de la información. Bueno, pues sin más, vamos a, a dar comienzo. Bueno, como hicimos ya también el otro día, nada, simplemente un, un breve recorrido por lo que es el índice del webinar de hoy. Vamos a ver, vamos a empezar por una, una introducción, una introducción de los diálogos de la tecnología de la información. Luego pasaremos a un... Apartado de evaluación del riesgo, donde hablaremos de metodología, así como de los cuadros de evaluación, de cómo generar, cómo hacer la, la evaluación de, de los riesgos. Y finalmente, y como no podría ser de otra forma, veremos también lo que es el tratamiento del riesgo. Eh, veremos los planes de tratamiento y veremos también un documento clave en la gestión de, la, de, de, de, de los riesgos IT que es la declaración de aplicabilidad. Todo esto tiene, digamos, dentro del propio webinar, el contenido tiene un orden, digamos, lógico a nivel de, de proceso de gestión de, de riesgo, donde vais a ver el por qué hay que evaluar los riesgos, el cómo se hace y a partir de ahí, ya que tenemos una los riesgos identificados, pasar a ver cómo tenemos que dar respuesta a esos riesgos, cómo hacer el tratamiento de, lo, de los mismos. Pues bien, pasamos directamente al punto 1, que hemos comentado que sería el de introducción y metodologías. Vamos a empezar viendo qué son los riesgos, es decir, exactamente a qué nos estamos enfrentando. Vamos a hablar también de lo que son metodologías existentes para la evaluación y el tratamiento de riesgos y aquí aprovecharemos para hablar de una de las metodologías más utilizadas ¿no? y más conocidas también por lo menos aquí en nuestro país, como es la de Mayeric. Bien, vamos a empezar, eh, en primer lugar, vamos a empezar a ver, o a identificar, ¿no? eh, qué es riesgo realmente. Bueno, pues bien, riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a a cada tipo de peligro o de amenaza. Eh, en muchas ocasiones se utilizan los conceptos de riesgo, de amenaza, de, de vulnerabilidad. Se utiliza de forma que alguna vez se puede llevar a confusión. En este primer eh, apartado de este webinar, voy a intentar que todos esos conceptos queden claros. Y cuando hablemos de riesgo, sobre todo de riesgo IT, que a lo que a nosotros nos interese pues, sepamos a encajar bien cada uno de esos eh, conceptos, para que luego nosotros como profesionales del sector TIC que somos, ya sea para aplicarlo internamente en esa empresa, ya sea para ofrecerlo como servicio a nuestros clientes, pues tengamos también claro ¿no? el mensaje que tenemos que transmitir y qué es lo que estamos realmente eh, haciendo. Gestión del riesgo, es el proceso, digamos, dentro de toda la gestión de la seguridad de información, es gestión del riesgo. Es el proceso más importante de todos. Es la piedra angular de la ciberseguridad dentro de una organización. Sin entrar ahora mismo en, en detalle de este, de este gráfico que estáis viendo aquí, pensad que actualmente, y sin posiblemente sin saberlo o sin hacerlo de una forma, digamos, eh, organizada ni planificada, estáis gestionando riesgo en el momento en el que vosotros eh, implantáis medidas de seguridad como puede ser por ejemplo el caso del cortafuegos, puede ser el antivirus, puede ser algún tipo de sistema de cifrado, las propias copias de seguridad, ya sea siempre que ponga ejemplo este tipo, siempre me voy a referir tanto para, para vuestra propia empresa como también para clientes, de alguna forma es una respuesta que vosotros estáis dando a un riesgo que habéis identificado. Es decir, muchas veces no hace falta tampoco hacer un análisis de riesgo para saber que mi empresa necesita seguridad perimetral, que necesito poner un firewall en mi empresa. Eh, damos, de alguna forma, damos por hecho, somos conscientes ya, ya hemos mmm, evaluado y sabemos que hay un riesgo ahí. La forma de tratar ese riesgo en este caso sería a través de... Eh, un firewall. Igual que sabemos que existen otro tipo de amenazas como puede ser el malware e igualmente no hace falta que venga ningún analista del Riesgo para nosotros saber que necesitamos ¿no? un anti-malware, necesitamos un antivirus en los endpoints de nuestro de nuestras organizaciones. ¿no? Por eso os digo, al final, sin darnos cuenta, estamos haciendo eso, pero es la parte, digamos, el proceso más importante y por eso debemos hacerlo pero de una forma que no sea solamente de forma operativa que no sea solamente una operación de seguridad que hagamos, que no se base solamente en instalar el antivirus y me olvido de él o instalar el firewall, configurar la regla y me olvido sino que tengo que ir más allá tengo que eh, elevar el nivel de madurez digamos de la ciberseguridad y en lugar de dejarlo solamente en un plano operativo llevármelo a un plano de gestión y por eso eh, está aquí la gestión de riesgo básicamente lo que se suele hacer es analizar riesgos, obviamente. A esos riesgos que hemos identificado tenemos que priorizarlos porque no todos van a tener el mismo, eh, digamos, la misma criticidad, por así decirlo. Obviamente, una vez que lo hemos ordenado y sobre todo el criterio más importante es el de prioridad, el de criticidad, el de posible impacto que pueda tener si se llegara a materializar. Eh, vamos a dar respuesta a, eso, a esos riesgos. Y por último, vamos a monitorizar. el ¿Qué es lo que vamos a monitorizar? Pues obviamente la respuesta que estamos dando a esos riesgos. De forma que podamos ver si realmente esas medidas que nosotros hemos implantado. Y ojo, cuando hablamos de medidas, he puesto como ejemplo el cortafuegos el puesto anti-malware, pero puede haber medidas puramente administrativa, organizativa, como puede ser, por ejemplo, la formación, como puede ser la concienciación, por ejemplo, a los usuarios. Es decir, no necesariamente son medidas técnicas. O el hecho, por ejemplo, de desarrollar, elaborar una política de seguridad, como vimos en el webinar anterior, que se ha revisado y se ha aprobado por dirección y se comunica a todo los empleado. Eso también es una medida de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, hay que monitorizar para realmente convertir lo que es la operación en seguridad en llevándolo a un, cada vez más, el plano de excelencia de la ciberseguridad, tenemos que pasar al nivel de gestión. Y gestión es eso, es verificar que las cosas se están haciendo, se están haciendo bien, se está dando un buen uso y que estamos aplicando de alguna forma la mejora. ¿vale? Y por eso, en el webinar anterior hablábamos que dentro de esa monitorización siempre teníamos como objetivo final lo que es la mejora continua. Y esa mejora continua, si no ponemos algún tipo de indicadores que nos permitan medir, va a ser muy difícil que podamos conseguirla, por aquello que ya comentamos, de que no se puede mejorar lo que no se mide. Y fijaros cómo volvemos otra vez a empezar. Esto al final, lo dijimos también, que la seguridad no es algo puntual en el tiempo. Es algo cíclico, es un proceso continuo prácticamente. ¿Por qué? Porque puede pasar que en esta primera iteración que nosotros hagamos del ciclo, hayan pasado a lo mejor seis meses desde que analizamos riesgos, priorizamos, eh, dimos respuesta con la implantación de las medidas, estuvimos monitorizando, pero es que a lo mejor ha habido algún tipo de cambio en la infraestructura de la organización, por lo tanto tengo que volver a estar evaluando riesgos. O tengo el nuevo, se ha incorporado una nueva empresa al grupo, por ejemplo, pues vendrá con su infraestructura IT propia que se tendrá que integrar y que obviamente, pues que esos activos que nosotros integramos de forma inherente, pues ya vienen acompañados de ciertos riesgos que hay que gestionar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuevamente que volver al ciclo y esto es algo continuo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la mala gestión de riesgo? Pues bien, por ejemplo, que tengamos revelación de información, que la información pueda ser modificada, alterada, que pueda haber interrupción de, la, de, de los servicios, por ejemplo, o que pueda haber pérdida y destrucción de la información. De alguna forma, eh, tanto en el caso de revelación, modificación interrupción, e incluso pérdida y destrucción al final eh, vienen a reflejar el posible impacto que pueda tener los objetivos básicos de la seguridad. Esa famosa triada de confidencialidad, integridad y disponibilidad que se está viendo reflejado aquí en este cuadro que estamos viendo. Os pongo también un ejemplo que utilizo mucho sobre las posibles consecuencias de una mala gestión de riesgos. Y fijaros que no hace falta eh, llevarnos solamente al plano DIT, y, y ponemos como ejemplo el Titanic. Había 224, perdón, 2.224 personas a bordo. La ley por aquel entonces le exigía un mínimo de 16 botes salvavidas. Llevaban 20, por lo tanto fijaros que eh, ellos habían dicho que la ley lo obligaba a 16, por lo tanto... Bueno, nosotros en dice vamos a poner cuatro más, vamos a poner 20. Sin embargo, esos eh, 20 botes a la vida tienen una capacidad de 1.100 personas. Por lo tanto, por un lado, sí, efectivamente cumplían la ley, porque la ley le exigía 16, llevan 20, sin embargo, no, no hicieron una buena evaluación de riesgo. Hicieron un análisis de riesgo solamente desde el punto de vista, digamos, legal, o penal, en el sentido en que, bueno, querían eh, cubrirse bien la espalda y que no le pudieran, digamos, eh, legalmente o penalmente decirle oye, es que no lleváis los botes adecuados, ¿no? Sin embargo, la mala percepción estuvo realmente en decir llevo 2.224 personas a bordo en caso de que pase algo y fijaros el barco que era, ¿no? Y que... Posiblemente pues nadie ¿no? esperaba que, que, que pudiera pasar lo que le pasó al Titanic, que la probabilidad fuera muy, muy, muy, muy baja. Sin embargo, el impacto en caso de que hubiera que pasar cualquier cosa, pues imaginaros, ¿no? Ya de saber todo el mundo las consecuencias. Por lo tanto, se hizo una mala gestión del riesgo, se hizo una mala evaluación del riesgo y la respuesta que se dio no fue la, la adecuada. Los aspectos claves para una correcta gestión de riesgos, ya que estamos hablando aquí de que los riesgos hay que gestionarlos eh, correctamente, para que ya también o vayan sonando conceptos y ve ahí también la relación directa que tiene. Y aquí es donde, este es el punto, digamos, el, el ancla que nos va a servir para eh, enganchar, de alguna forma, conectar lo que es la parte de gobierno, la parte de gestión de la seguridad, con lo que es la gestión de riesgos y la... Implantación posterior de medidas organizativas, administrativas, pero también técnicas. Entonces, fijaros cómo pasamos directamente en esa pirámide que hablábamos del plano estratégico, la parte de gobierno, el, el plano táctico, el plano operativo, aquí ya se está viendo muy claramente reflejado. Eh, volvemos otra vez, fijaros, en el primer apartado, habla de objetivos y necesidades de seguridad. Aquí, al final, volvemos otra vez a preguntar la dirección aunque ya lo sabemos, ¿no? porque ya hemos elaborado la política de seguridad, ya hemos identificado las necesidades, pero bueno, para que veáis cómo engancha todo. Al final nosotros aquí lo que hacemos es identificar esos objetivos de seguridad, esas necesidades que puedan realmente tener, y lo que es más importante, una vez que conozcamos esas necesidades y ese, ese contexto que tiene la organización, esas posibles partes interesadas que pueda tener, acordaros de que no solamente tenemos clientes, también tenemos proveedores, también tenemos empleados, siempre pensamos a lo mejor en... Porque las noticias últimamente nos llevan a eso, ¿no? De que eh, entra un ransomware en la empresa y con lo que amenazan, en el caso de no pagar el rescate, además de no recuperar la información cifrada, es que van a publicar a lo mejor la base de datos de cliente. Pero no pensamos en nuestros empleados, nuestros compañeros, incluso nuestros propios datos de empleados que están también ahí, ¿vale? Y al contrario, acordaros de esa cláusula de seguridad en la que nosotros le vamos también a exigir a nuestros proveedores también que cumplan una serie de medidas de seguridad y que estén totalmente alineadas con nuestra seguridad y los objetivos que nosotros perseguimos. Y esto se da mucho cuando nosotros decidimos nuestra infraestructura o parte de ella llevándola al cloud, por ejemplo. ¿vale? Ahí es donde nosotros, pues, a esos proveedores de servicios cloud también tenemos que exigirle una serie de medidas de seguridad. Y no solamente preguntarle por correo, sino también preguntarle sobre qué tipo de buenas prácticas siguen, si siguen algún tipo de estándar, eh, si tienen certificación 27001, si están dando servicio a administración pública, si están adecuados al Esquema Nacional de Seguridad, eh, si siguen, por ejemplo, las buenas prácticas de la Cloud Security Alliance, la CSA no sé si lo conocéis, pero hay una alianza, digamos, a nivel mundial sobre seguridad en entornos cloud, que aquí en España, el capítulo español es el ISMS Forum, y ahí también tienen un montón de marco de referencia, de marco de control, también establecen cuáles son los controles de seguridad que debería haber, ¿no? Tanto por parte del proveedor, porque acordaros, no sé si os suena lo de la responsabilidad compartida en el mundo cloud, pero ellos también tienen parte de responsabilidad. Una vez que tengamos todo ese bien identificado, lo siguiente no va a ser vamos a analizar los riesgos de los activos, no. En primer lugar, vamos a basar ese análisis de riesgo en los propios procesos de negocio. Es decir, vamos a identificar cuáles son los procesos de negocio los más críticos en función de, de cada empresa, ¿no? Pero lo típico, ¿no? Pues, pues para mí es eh, fundamental o crítico eh, la producción, porque soy una fábrica, o es crítico eh, el proceso de ventas, pues porque, bueno, nos dedicamos exclusivamente a la redistribución, por ejemplo, de, de productos, ¿no? Entonces, una vez que tengamos eso identificado, esos procesos, pueden ser tres, cuatro, pueden ser ocho procesos, entonces es cuando pasaríamos al siguiente nivel donde tenemos que identificar cuáles son los activos, y así hablamos de activos de información, que dan soporte a esos procesos, es decir, que permiten que esos procesos de negocio día a día se puedan ejecutar, ¿de acuerdo? Pues esto digamos que es eh, de una visión muy general el cómo se debería atajar lo que es la gestión de riesgo y siempre muy alineado, siempre muy alineado con lo que el negocio espera y con lo que el negocio tiene establecido en su proceso de negocio que al final es la forma es la vía que ellos tienen para esa consecución de los famosos objetivos de negocio. Por eso, cuando a mí alguna vez alguna empresa me pregunta ¿qué medidas son las que debería de poner o implantar para mejorar mi seguridad? Pues no lo sé, no sé, medida, hay muchísima medida. Si nos basamos solamente en controles de 27002, pues tiene 112 controles en los que elegir. Si vamos a las medidas de seguridad de Lens, creo que son 75. No lo sé, digamos que la, muchas veces respondo con esta pregunta. ¿Habéis hecho un análisis de riesgo? ¿Realmente habéis mirado dónde tenéis realmente vuestro riesgo más importante? Porque lo del firewall es obvio, lo del el antivirus es obvio también. Pero os voy a poner un ejemplo, muchas veces me dicen quiero contratar un pentesting para toda la organización. Bueno, pero es que a lo mejor el presupuesto de ciberseguridad que tienes para este año igual no te abarca para todo ello. O sí, pero muchas veces quizás sea más efectivo, más rentable también para la organización en pensar tener previamente un plan de tratamiento porque he hecho un análisis de riesgo y, por ejemplo, si yo tengo un servicio en cloud donde tengo mi comercio electrónico o donde tengo... Mi, mi, un software as a service, el que sea que voy a los clientes si ese, si ese es digamos el proceso crítico de mi negocio porque ahí es por donde me, me genera el, la, la ventas y el negocio ¿por qué no focalizar ese pentesting en ese servicio primero? ¿Veis? La diferencia no ya, ya hablo como profesional del sector TIC que soy que a lo mejor estáis ofreciendo o vais a ofrecer servicio de, de ciberseguridad a empresas, mmm, no caigáis en ese error, ¿no? de plantarle todo el catálogo de soluciones al cliente, sino realmente eh, desde primera hora eh, ofrecer una, una ayuda que realmente es de lo que ellos realmente necesiten. Y ellos, la mayoría de las veces, no saben, no saben muchas veces lo que necesitan. Ellos escuchan, ven la tele caso de ransomware, ellos quieren auditoría, quieren pentesting, quieren es que a lo mejor lo que necesita es una campaña de phishing al usuario porque el 90% de los casos de ransomware están entrando por correo electrónico porque no revisa tu servidor de correo electrónico de que esté asegur que esté actualizado que no tenga vulnerabilidades que los registros de SPF DKIM, DMARC estén eh, correctamente configurados eh, que los usuarios estén formados, eh, fijaros cómo al final lo que hay que focalizar muy bien si esas medidas, esas cosas que se van a hacer por la seguridad por mejorarla, focalizarlo muy bien en el riesgo real que, que tenga ¿no? la organización por eso fijaros que es muy importante y esto sirve tanto cuando actuamos como, como consultor externo o como preventa externo o también como responsable de seguridad interno. también tenemos una labor muy importante y una responsabilidad también muy grande aquí os pongo un, un ejemplo en el que bueno, digamos el de la izquierda, digamos que es el responsable de seguridad o pues es el CISO y el de la derecha es el director general, no por así decirlo. Entonces, bueno, viene a decirle que, que tranquilo, que no se preocupe porque los, los, los, los servidores están detrás de un cortafuego, ¿no? Cuando realmente el fuego lo tiene, lo tiene dentro. Esto es lo que viene a, de alguna forma, lo que viene a explicar o lo que quiere transmitir es que los que son las personas, los que toman las decisiones importantes, no suelen tener un perfil eh, tecnológico, ¿no? Para entender realmente en detalle cuáles pueden ser la, la amenaza que pueden poner en peligro sus su organizaciones. Y teniendo en cuenta que cada vez las organizaciones tienen mayor dependencia de la tecnología de la información, de las comunicaciones. Entonces, para que ellos puedan tomar adecuadamente esas decisiones y puedan eh, ampliar el presupuesto de ciberseguridad, bueno, o decisiones estratégicas para gobernar bien esa ciberseguridad necesitan de una persona o de un grupo de personas, como puede ser un comité de seguridad, que esté asesorando, que lo asesore correctamente. Entonces, en este caso, como estáis viendo, eh, tranquilidad ninguna, ¿no? Porque sí, tenemos un corte de fuego, pero tenemos, no tenemos medidas de seguridad física, ¿no? Como, por ejemplo, eh, detección de, de fuego. Por lo tanto, la responsabilidad o lo que es eh, la función de ser responsable de seguridad y de ciso es cada vez, más, cada vez más importante y cada vez más común en las empresas, pues, ya sea de forma eh, interna, como parte de la plantilla de la empresa, o bien como eh, algo externalizado, no sé si os suena ya eh, lo del concepto de CISO as a service o CISO virtual, son ya o bien personas que ofrecen sus servicios como CISO a diferentes empresas, como freelance, pues ya también hay empresas que ofrecen también eh, esto, ¿no? A través de bolsas de ahora, a, a través de, de proyectos cerrados a cabo del año, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso al final para ayudar a, la, a las organizaciones a gestionar la, la ciberseguridad de forma eh, diligente. Este es uno de los problemas también más graves que hay dentro de la ciberseguridad, sobre todo desde el punto de vista... ...más más alto entre gestión y, y gobierno, casi, podemos decir casi que dirección sobre todo... ...porque los CISO normalmente son es esas personas que están muy comprometidas... ...muy concienciadas, muy preocupadas sobre la seguridad, en, por la seguridad de la organización... ...pero muchas veces eh, o no se traslada bien el mensaje o no se comunica bien el riesgo real al final el que tiene que tomar la decisión de, de invertir o de hacer algún tipo de cambio en algún proceso para poder evitar ese riesgo, pues adoptan ¿no? en la postura de, del avestruz, ¿no? De, de, yo no sé nada y meto la cabeza bajo, bajo tierra. Y es que todos los todos los riesgos todo riesgo que nosotros hayamos identificado tenemos que, tenemos que tratarlos, tenemos que darle algún tipo de, de respuesta, ya sea... A través de la reducción de ese riesgo, ya sea a través de la mitigación, eliminación completa que, que, que podamos llegar a obtener en respecto a ese, ese riesgo. O lo que cada vez también se está dando más casos, lo que es la transferencia de riesgos, como por ejemplo con las pólizas estas famosas de, de ciberriesgo. ¿vale? Pero en ningún caso, repito, en ningún caso se puede omitir un riesgo. Todos los riesgos hay que eh, tratarlo. Bueno, aquí tenéis un concepto, o sea, los conceptos que hemos estado ya comentando y digamos que un ciclo de lo que es el, el riesgo, donde, eh, fijaros, en la, primera, en la primera flechita, arriba a la derecha, tenéis amenaza y aparece una línea que lo une con vulnerabilidad. Fijaros como aquí ya eh, empezamos a relacionar lo que es una amenaza con vulnerabilidad. Cuando nosotros tenemos un activo que tiene cierta eh, exposición, como estáis viendo aquí, ¿no? Eh, un, un activo puede tener cierta exposición. Digamos que puede haber amenazas que estén alrededor de ese activo, son agentes maliciosos, como puede ser una amenaza, pero esa amenaza al final, para que pueda materializarse, necesita de alguna forma que ese activo tenga expuesta a una vulnerabilidad, es decir, una puerta de entrada. Por eso es muy importante no solamente la identificación de amenaza, sino también ver las posibles vulnerabilidades que tiene ese activo que pueda facilitar que una amenaza se materialice. ¿De acuerdo? Si unimos amenaza y posible vulnerabilidad, entonces ya podemos evaluar un riesgo, que sería en la parte inferior donde aparece el risk. ¿Qué podemos nosotros hacer con el riesgo para poder, por ejemplo, reducirlo a un nivel que sea aceptable por la organización podemos poner salvaguardas podemos poner algún tipo de medida de seguridad que reduzca, por ejemplo imaginar un caso típico muy fácil, imaginaros que hacemos un análisis de riesgo desde cero en una organización solamente están los equipos montados con el sistema operativo y poco más y si se hiciera un análisis de riesgo en ese momento, pues, obviamente va a salir claramente una amenaza que es el malware eh, pueden aparecer vulnerabilidades, que es la no presencia de un anti-malware O incluso si ha pasado tiempo y ha habido, eh, han salido ya parches y no se ha actualizado Todo eso al final son vulnerabilidades que van a facilitar que esas amenazas se puedan materializar Entonces ahí es donde tenemos un riesgo ¿Cómo podemos nosotros reducir ese riesgo? Iba a decir eliminar, pero en el caso de, de, los, de del malware Eliminar riesgos por completo va a ser prácticamente imposible, ¿no? Lo estamos viendo hoy en día. ¿Cómo podemos reducirlo? Mediante salvaguardas? ¿Cuál puede ser nuestra salvaguarda? El antimalware, el antivirus de toda la vida, ¿vale? Los cuales protegen a, a los activos, ¿vale? Estamos ya cerrando aquí prácticamente el, el ciclo y que al final esos activos nuevamente siempre están amenazados por esa amenaza y vuelta a empezar. Por eso, fijaros en, en el, lo que es vuestra eh, gestión de la seguridad siempre va a haber muchos ciclos porque lo que se, se intenta evitar es que sea una cosa una cuestión puramente operacional sino que yo analizo riesgos precisamente de forma continua, no digo que todos los días no, pero eh, el, digamos que el acto en sí de hacer un análisis de riesgo a lo mejor se hace una vez al año pero al nivel de monitorización, a nivel de concienciación, a nivel de, de, de, de seguimiento, prácticamente tenemos que estar, bueno, el que trabaje CISO tiene que estar prácticamente todos los días a, a, Tiene que estar actualizado, tiene que estar al día o haga redundancia de nuevas amenazas que puedan surgir, etcétera, etcétera. Este tema de amenaza, por eso, creo que estáis entendiendo ya un poco el, el cómo está diseñado esta serie de webinars. El, la, el segundo bloque de webinars está... Eh, dedicado solo y exclusivamente a, a inteligencia de amenaza, entonces si yo fuera CISO de una organización, aparte de la amenaza típica que puede haber y que vamos a mostrar hoy en el webinar porque hay un catálogo de amenaza, yo me preocuparía también de esos posibles grupos APT, de esos posibles grupos organizados de ciberdelincuentes que a lo mejor me pueden atacar de una forma muy dirigida y con amenaza muy compleja. Entonces bueno, para eso eh, lo vamos a dejar en el, en el bloque 2 y hablaremos sobre una cuestión tan interesante como el, eh, la inteligencia en amenaza. ¿De acuerdo? Pero bueno, esta es la foto que yo con la que quiero que os, que, os quedéis porque para mí es súper es, es importante. Bien, pasamos al segundo apartado, que es ya la evaluación de riesgo. Ya hemos hablado ¿no? de, evaluar, de evaluación de riesgo, pero ahora vamos a entrar un poco más en detalle en cómo hacerlo, cuáles son esas posibles metodologías que hay. Vamos a hablar también de lo que son los catálogos de activo, tipo activo y catálogo de amenaza. Y finalmente, también el cómo podemos llegar a componer un cuadro de evaluaciones. Bien, metodología de evaluación y tratamiento de riesgo. Aquí fijaros que en el título he incorporado no solamente evaluación, sino también tratamiento de riesgo. Y lo he hecho con, con toda la intención del mundo. Hay un documento. Eh, dentro del marco documental de ciberseguridad, hay un documento que se titula exactamente así, que es Metodología de Evaluación y Tratamiento de Riesgo. Y ese documento, como su nombre indica, eh, viene a, a, a plasmar eh, cómo se va a evaluar los riesgos dentro de la organización, cómo se va a llevar a cabo esa evaluación y cómo se va a llevar a cabo esos tratamientos de riesgo se va a indicar cuál va a ser el, el alcance del proceso. Porque otra cosa que no he dicho, igual que un sistema de gestión de seguridad de información, yo puedo acotar el alcance a un departamento de una organización a un proceso en concreto de negocio, también puedo eh, aplicar lo que es el análisis de, de, de riesgo, la evaluación de riesgos también, a un departamento en concreto, a un proceso en concreto, etc. Entonces, por eso hay que definir también el alcance. También hay que planificar, también tenemos que marcarnos una periodicidad y tenemos que planificar también cada cuánto tiempo vamos a llevar a cabo esos análisis de riesgo. Este documento es fundamental dentro de lo que es eh, un sistema de gestión de seguridad de información que esté basado en 27001, es uno de los documentos claves, esencial. ¿Cuáles van a ser los procesos que se van a llevar a cabo? Actividades, qué procedimiento, por pues si queremos tener un documento que, esté, eh, que explique ¿no? el procedimiento exacto, el paso a paso de cómo lo hacemos todos. Y hay también una cosita muy interesante aquí, que es eh, establecer lo que se conoce como el nivel de riesgo aceptable. Eso también es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros eh, eh, podemos establecer una escala que puede ser, por ejemplo, de 0 a 10, de 0 a 100. Vaya a haber en la siguiente diapositiva, vaya a haber capturas de pantalla donde vaya a haber ejemplos con escala de 0 a 10, otro con 0 a 100. Eso también, realmente, eso es eh, a gusto en este sentido de la propia organización. Da igual. Al final, lo importante es establecer una escala. Y más importante todavía es establecer un nivel de riesgo aceptable. Es decir, si yo establezco en una escala de 0 a 10, un nivel de riesgo aceptable en 5, Significa que todo lo que esté por debajo de 5 eh, va a ser riesgo que yo voy a aceptar. Es decir, no tengo que darle respuesta ninguna, no tengo que darle tratamiento ninguno. Está en un nivel tan bajo para mí que no necesitan ni que le preste atención, por así decirlo. Todo lo que esté por encima de 5, de 5 a 10 en este caso, son riesgos que voy a tratar. Obviamente... Pues tendría a lo mejor eh, los que tengan un score, una, una puntuación de 5 y 6, pues son de riesgo medio, de 7 y 8, pues son altos y de 9 a 10 son muy altos. Eso también ya os digo que son todas escalas, son todos eh, niveles de riesgo que la propia organización puede, puede eh, diseñar, puede implantar. Aunque bueno, casi siempre es el, contu, el consultor externo, el propio CISO en este caso, si elabora el documento, el que hace este tipo de, de propuestas. Vale. indicar cuáles van a ser los estándares y los marcos de referencia que vamos a tomar como, como, como ejemplo como referencia también en este caso y pasamos directamente a explicar cómo se van a llevar a cabo lo que son los cálculos del riesgo y aquí os tengo que decir que hay dos tipos de análisis, digamos análisis cuantitativo donde necesitamos sobre todo números y números muy exactos y números con decimales y números que tengan una eh, digamos, relación directa con el coste-beneficio de lo que puede ser la implantación de una medida de seguridad, cuál puede ser el ROI que pueda tener. Es decir, son análisis muy exhaustivos. Y luego están los análisis cualitativos, que son algo más fácil de hacer y en lugar de utilizar eh, ese, ese número, al final lo que se utiliza son a lo mejor cinco niveles. Nosotros tenemos un nivel... Verde oscuro, que es un nivel muy bajo de riesgo, verde clarito bajo, es típico, ¿no? Y luego ya empezamos amarillo, naranja y rojo. Entonces, básicamente es un código de colores en el que en la propia organización o el cliente puede ver el nivel de riesgo en el que pueda eh, estar. Vamos a pasar a hablar de Mayerit. Como he comentado antes, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer antes de empezar una evaluación de riesgo es, eh, obviamente, eh, definir o decir cuál va a ser la metodología. Muchas metodologías, hay muchas metodologías en este caso que están ya, que son eh, buenas prácticas y son muy buenas referencias en la industria, pero nosotros en este caso hemos, hemos elegido eh, Mayerit, ¿vale? Mayerit que viene de metodología de análisis y gestión de riesgo de los sistemas de información. Que sepáis que está elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica del Gobierno de España y que su, al final su objetivo como podéis imaginar es minimizar los, los riesgos, la implantación de las de la medidas para que todo lo que sea el uso de esa tecnología de información y comunicación en las habitaciones públicas pues sea lo más seguro eh, posible. Actualmente está en su versión 3 y eh, básicamente se divide entre el libro y uno de los libros que nosotros vamos a ver ahora para a continuación que es el libro 2 el que nos va a dar, eh, digamos, mmm, ejemplo nos va a proporcionar ejemplos de que son tipos de activos, lo cual nos va a facilitar esa identificación de activos y también un catálogo de amenazas, para que también nos facilite la identificación de amenazas sobre los activos que tengamos en nuestra organización o, mejor dicho, los que estén dentro del alcance de, este, de esta evaluación de riesgo Bien, aquí os pongo un pequeño ejemplo. Aquí eh, vamos a empezar ya a hablar de lo que son los factores críticos, lo que son los factores importantes que al final son los que afectan directamente al nivel de riesgo, que son la probabilidad y el impacto. Eh, si nos basamos en un análisis totalmente cualitativo, podemos tener cinco niveles, en este caso, tanto para el impacto, donde tendríamos un pues, impacto muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo, y luego también podemos tener una escala de probabilidad, es decir, si la frecuencia es muy alta, pues por ejemplo, porque suelen, suelen ser eh, amenazas que se materializan prácticamente a diario o mensualmente, o una vez al año, o cada varios años, o cada siglo, ¿no? es decir, probabilidad muy baja. Y al final con esos valores, si, si os dais cuenta, al final es muy fácil porque yo lo que hago es, eh, si tengo una escala tan sencilla como de 1 al 5, en el muy alto de impacto pongo un 5 y en el muy bajo de impacto pongo un 1 y la probabilidad, la que sea la más alta, la diario pongo un 5 y la probabilidad de siglo sería un 1. Y con eso simplemente con un, una, una multiplicación, multiplicar probabilidad por impacto podría tener un análisis simple y cualitativo bastante eh, rápido no y me podría dar esos valores que tengo ahí del riesgo porque sería muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo en función de los valores que hemos visto previamente, de probabilidad y impacto. Básicamente, eh, podría quedar un cuadro de colores, como estáis viendo aquí. Obviamente, a medida de que el impacto sea más bajo y la probabilidad también, pues tengo esos eh, valores, esas celdas con color eh, verde. Y conforme va subiendo el impacto y la probabilidad, pues ya van apareciendo celdas amarillas, naranja, roja y roja oscura para aquello donde me salga un riesgo que sea eh, muy alto. Aquí, para simplificarlo, y porque si no, me iríamos de tiempo, para simplificarlo, aquí, cuando hablamos de impacto, eh, podríamos hacer eh, dentro una división que sería la degradación que tiene esa amenaza por cada una de las dimensiones de la ciberseguridad. ¿vale? Es decir, si una amenaza como el fuego eh, se materializa, Puede tener un impacto bajo en cuanto a la confidencialidad de los datos, sin embargo, en cuanto a la disponibilidad, por ejemplo, de los datos, pues el impacto es muy alto. Sí, prácticamente los datos se destruirían en caso de, de un incendio. Entonces, por eso digo, aquí a modo de ejemplo, <coughs> perdón, lo he puesto simplemente probabilidad por impacto, pero que sepáis que podemos también, eh, ese impacto lo podemos subdividir, hacerlo mucho más específico y hablar de degradación. ¿Vale? Degradación, confidencialidad, posible degradación en la integridad y la degradación que tendría en la disponibilidad de la información. Ya nos vamos acercando a lo que son los activos. ¿vale? Ahora ya sí, como tenemos que hacer la evaluación de, de, de riesgo pues tenemos que em, empezar a pensar ya en los activos. Por eso es súper importante el inventario de activos me encuentro en muchas organizaciones que cuando voy a hacer un análisis de riesgo una vez que hemos identificado los procesos de negocio pasamos a la identificación de los activos ¿no? que dan soporte a, a esos procesos y me encuentro en muchas organizaciones donde o no tienen directamente un, un inventario o no está actualizado entonces eso frena mucho, en primer lugar si no tenemos identificado todos los activos, pues va a ser muy complicado hacer un análisis de riesgo eh, correcto, porque si no dejamos un activo fuera que debería estar, como podéis imaginar, no estoy identificando riesgo, por lo tanto no estoy tratando riesgo y me, me puedo estar dejando riesgo por ahí sin tratar sería yo la avestruz que mete la cabeza directamente eh, bajo tierra, por lo tanto es súper importante tener un inventario activo y también que esté actualizado. ¿vale? Hemos comentado también antes lo de eh, los procesos y los activos, pero también pensar en que puede haber una posible dependencia entre los activos. Eso también es también una cosa muy importante, ya que una vez que nosotros identificamos procesos de negocio, los activos de soporte, es importante también de que haya activos que dependan de otros, o incluso haya activos que den soporte a más de un proceso de negocio a la vez. Por lo tanto, su impacto, en caso de, por ejemplo, de parada, pues es mucho mayor porque afecta a más de un proceso de negocio. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros eh, el controlador de dominio. Si se cae el controlador de dominio, posiblemente afecte a la gran mayoría, por decir, a todos los servidores que haya en la red, servidor de ficheros, servidor de aplicaciones, del ERP, servidor de correo, básicamente porque si es el control de dominio, posiblemente no pueda haber una gestión de control de acceso, no pueda autenticarme, no pueda prácticamente hacer nada. entonces Fijaros cómo un activo IT, como es el control de dominio, tiene un impacto muy fuerte porque es un activo de soporte común a varios procesos de negocio, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, si tengo un servidor con una aplicación del departamento de recursos humanos, si ese servidor cae por alguna razón, pues va a afectar al proceso de recursos humanos, pero no va a afectar al proceso de venta, al servicio correo electrónico, la comunicación a internet, etcétera, etcétera. Por eso es importante esa dependencia de los activos también. No solamente la identificación individual, sino también pensar en un posible un grafo donde haya unos nodos que son los activos IT y que entre ellos pueda haber también eh, relaciones. Por eso, primero, inventario activo actualizado, identificación de los activos críticos y, ojo, no caigamos en el error de pensar solamente en activos IT, es decir, pensar solamente en servidores, en software, en comunicaciones. No, hay que pensar también que las propias instalaciones de esta organización también son activos eh, importantes y, y por no decir las personas. Pensar que muchas veces, aunque cada vez son más, eh, la, más la presencia, la dependencia de, de la tecnología de la información, pero al final hay personas que administran, que operan eh, y muchas veces, por desgracia, también se crean silos de conocimiento. Y cuando digo silos de conocimiento me refiero a esas personas que es la única que sabe manejar, por ejemplo, pues cierta máquina o cierto software. Y nunca nos hemos parado a pensar de que puede haber algún tipo de contingencia con esa persona, una baja por enfermedad o que se vaya a la empresa, y al final pues no hemos caído en la cuenta de ese riesgo, no hemos puesto ningún tipo de medida, y en este caso sería una medida totalmente eh, organizativa, administrativa, que sería la rotación de los puestos de trabajo. Muchas veces no nos paramos a pensar, pues yo recuerdo cuando estudié para, para CISP, recuerdo que me llamó mucha atención esa medida organizativa que hablaba de rotación en el puesto de trabajo. Y decía, bueno, rotación para qué? Bueno, pues para muchas cosas, ¿vale? Para, para esa segregación de tareas, pero también sobre todo para evitar esos silos de conocimiento y que, que no suponga un problema para la, la organización, que una persona esté de baja temporal, sino que haya otra persona que sepa también hacer ese trabajo ¿por qué? porque en su momento pasó por ese por ese puesto, ¿no? a través de, la, de las rotaciones. Entonces, importante, si nosotros no identificamos eh, correctamente todo lo activos que forman parte de, de, de los procesos críticos o procesos de negocio, difícilmente vamos a poder hacer correctamente una evaluación de riesgo y ni que decir el tratamiento de esos riesgos. Por lo tanto, esta fase de identificación es muy, muy importante. Bien, os paso a presentar lo que es el catálogo de activos. Como decía antes, la metodología de Mayerith cuenta con tres libros. Obviamente, toda eh, es eh, información que cualquiera puede acceder y descargarse. Y eh, el libro 2, concretamente, se llama catálogo de elementos. Y en él podemos encontrar varios apartados. Uno de los apartados que tiene... Es el catálogo de eh, tipo de activo. Y nos sirve porque aparece un, una relación súper importante, o sea, muy grande de tipo de, de activo, y nos sirve para eh, identificar. Muchas veces no nos acordamos de que teníamos por ahí a lo mejor una impresora, o teníamos por ahí cualquier cosa, ¿no? Y este listado, como veis aquí, aparece entre corchetes, lo que es un, digamos que un nombre en clave que le da ese tipo, de por ejemplo, pues. Eh, Vhost pues, se refiere a equipos eh, virtuales o switch, en este caso pues, se, se refiere a los switches, ¿no? los computadores, pero esto solamente es a nivel de hardware, que sería el primer grupo principal que estáis viendo arriba, que entre corchetes tiene eh, la abreviatura ¿no? de HW, pero hay tipos, hay dentro de subtipos, hay, subtipo, hay otros subtipos, entonces tenemos un listado muy grande donde nosotros nos puede servir también como referencia a la hora de identificar activos y que no se nos pase ninguno. Porque muchas veces pensamos, ya os digo, pensamos solamente a lo mejor en lo más importante, en los servidores, en no sé qué, pero se nos olvida que hay un switch en almacén que como ese se caiga, eh, pues toda la parte de producción, la parte de fábrica, por ejemplo, se queda parada. Es un switch que cuesta a lo mejor pues, 300 euros, y por 300 euros no tenemos un switch de recambio con la configuración, con la copia de, de seguridad de la configuración del switch, con las reglas de acceso a la ACL que pueda tener, la VLAN, etcétera, etcétera, para que en caso de que caiga la parada sea muy pequeña. Prácticamente es lo que tardo yo en reponer ese switch. De acuerdo. entonces Fijaros que muchas veces no caemos en ese tipo de cuestiones, pero para eso está esto, porque al final no va a servir para esa identificación también. Importante también, estamos haciendo eh, la identificación de activos y conforme vamos identificando activos, también tenemos que darle un valor al activo ¿Por qué? Porque todos los activos, obviamente, no tienen el mismo valor. Eso yo creo que todos estamos lo tenemos claro. Eh, hay varios criterios por los cuales se puede, eh, digamos, valorar un activo. Uno de ellos sería en, eh, evaluar cuál sería la degradación en cuanto a la triada Cia en ese activo, cuánto va a degradar la confidencialidad, cuánto va a degradar la integridad, cuánto va a degradar la disponibilidad. Entonces, en función de eso, en función del impacto que tenga esa degradación, pues su valor va a aumentar o va a disminuir. Algunas preguntas que también nos pueden servir para ese proceso de, de, de valorar lo activo es bueno, si es algo que yo, por ejemplo, puede ser un software propio, es algo que yo he desarrollado, bueno, ¿cuál fue el esfuerzo para desarrollarlo, conseguirlo? ¿Cuál es el coste de eh, protegerlo y de mantenerlo? ¿Cuánto perderíamos a nivel funcional si el activo es dañado? ¿Cuál sería el coste de reemplazarlo? ¿Qué enemigos competencias podrían estar dispuestos a pagar por él? Aquí sobre todo hablando de información, ¿no? ¿Qué penalizaciones legales podrían darse si el activo es comprometido? Pues fijaros... Son preguntas que nos pueden también servir para esa eh, valoración. Pero ya os digo que lo más habitual sería, en una escala de 0 a 10, hacernos esta pregunta basándola en esa triada. ¿Qué supondría que persona no ha a la información a la información? ¿Qué supondría que la información se pudiera alterar o borrar por tercero no autorizado? ¿O qué supondría que la información no estuviera disponible? Entonces, creo que es una, es una buena forma, son buenos criterios para darle una valoración, ya os digo, en esa escala de 0 a 5, de 0 a 10, como queráis. Bueno, para el final lo importante es que identifico a esos activos, sé que, eh, a, a, qué, a qué proceso de negocio dan soporte y ya también voy teniendo una valoración de esos, de esos activos. Una vez que tengo todo eso hecho, al final paso a lo que son las amenazas. ¿vale? Al final, si os dais cuenta, tanto lo que son los activos como son las amenazas, son los que forman el eje principal de la evaluación de riesgo. Tengo que empezar ahora a pensar en cuáles son las amenazas que pueden afectar a un activo. Y aquí, y vuelvo a repetir, aunque ya lo había nombrado antes, aquí eh, entra en juego el concepto de vulnerabilidad. Estamos siempre acostumbrados a escuchar mucho lo de vulnerabilidades. Ha salido una vulnerabilidad hasta salido no sé hay mucho análisis de vulnerabilidades sí pero mmm, en lugar de pensar en, en, en el plano totalmente operativo y técnico y hablar de, de exploits y hablar de buffer overflow y por qué no pensamos primero en cómo esa vulnerabilidad puede facilitar o no el, el que una amenaza se materialice es lo primero que tenemos que, que hacer por eso cuando nosotros identificamos amenazas, tenemos que ver si esas amenazas tienen vulnerabilidades relacionadas. ¿Por qué? Porque eso va a afectar directamente a la probabilidad de que esa amenaza se materialice. Yo puedo tener eh, la amenaza del fuego y podría tener vulnerabilidades si, por ejemplo, si no tuviera un sistema de detección de fuego, por ejemplo. Pero si cuento con él, no tengo esa vulnerabilidad. La amenaza siempre va a seguir existiendo. Yo no puedo eliminar la amenaza. Lo que tengo que ver es si yo tengo vulnerabilidad que facilite que esa amenaza se materialice. ¿vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un castillo donde tenemos eh, guerreros en las torres que están... Eh, vigilando y están protegiendo un tesoro que hay dentro del castillo y luego tenemos fuera, tenemos ladrones, ¿no? ladrones que quieren hacerse con ese, con ese botín la amenaza sería los ladrones obviamente, no el activo nuestro está claro que sería el botín pero nosotros, la pregunta que tenemos que hacernos es tenemos a eh, guerreros en, en las torres que están vigilando que los ladrones no entren si la respuesta fuera que no, pues tendríamos una vulnerabilidad, tenemos una vulnerabilidad en las torres que puede permitir pues, que eh, esa amenaza, que son ladrones, pues, puedan eh, acceder ¿no? al interior, en este caso del castillo, y hacerse con el botín. O sea, ahí donde nosotros tenemos que ver también esa relación, eh, que esa amenaza, que es vulnerabilidad, que es riesgo, y cuál sería el impacto, ¿no? cuál sería el impacto de que esos ladrones, en este caso, se llevaran el botín. Por eso, esta. Últimamente relacionado lo que es la probabilidad con la vulnerabilidad. Existen diferentes repositorios para el tema de amenaza, como hemos comentado antes, que nos van a ayudar mucho a identificar esa amenaza. Vuelvo a nombrar Mayerit, por eso quería hablaros de esta metodología, porque además de un catálogo de, de activos, como hemos visto antes, en su libro 2, en el catálogo de elementos, hay un apartado también para amenaza. Y ahí os podéis encontrar, por ejemplo, apartados como este que estamos viendo aquí. Esto simplemente es un, un ejemplo eh, donde tenemos una amenaza que es errores de monitorización. Toda la amenaza en MyEdit lleva un código interno que los permite identificar de forma única, en este caso el E3. Eh, comentaros que también el hecho de... A ver, amenaza realmente cualquiera de nosotros nos podríamos entrar ahora mismo con un Excel y pensar en posibles amenazas, los podríamos seguramente podemos relacionar muchas de las que hay en el catálogo. Sin embargo, si nosotros mmm, utilizamos referencias, repositorios como este, y a la hora de, de identificar una, una amenaza o de poner algún tipo de código, pues bueno, si no nos importa, podemos utilizar el mismo código de Mayeri, De forma que si este mismo análisis de riesgo que nosotros estamos haciendo, eh, lo hace dentro de dos años lo hace otra empresa u, u otro eh, analista pues que pueda eh, comparar ¿no? y, y ver que esa amenaza, que los dos le estamos llamando de la misma forma porque se ha llevado a cabo una metodología que está basada en Mayerit y se ha utilizado el catálogo de amenazas de Mayerit, eso para el analista que lo vea, pues fácilmente va a poder también eh, luego contrastar y comparar ¿no? entonces yo creo que es mucho mucho, mucho mejor y creo que también eh, tanto para vuestra empresa como para también para los clientes el hecho de que por ahí evidenciar de que vuestro trabajo está basado en buenas prácticas y metodología conocida como Mayerit yo creo que también es es mucho mejor y da valor no a, pues, da empaque a vuestro a vuestro trabajo en este caso básicamente bueno porque pues hay errores en la monetización en los logs en los tipos activos pues son de tipo de registro de actividad y que afecta a la dimensión de la eh, integridad. Fijaros que ahí aparecen también otras dimensiones que nosotros no hemos nombrado, pero bueno, está la autenticidad, está la trazabilidad hay más dimensiones eh, en, en la seguridad, pero bueno, nosotros hemos venido nombrando siempre la, la básica no de la, la triadacía. Vale, ya tenemos eh, activos, estamos identificando amenazas y lo que ahora tenemos que ver es eh, ¿Cuál es la probabilidad? Acordaros que yo, para poder eh, eh, calcular el riesgo, para crear este cuadro de, de riesgo, de evaluación de riesgo, tengo que saber la probabilidad y el impacto. Para el impacto más o menos ya lo estamos, de alguna forma, estamos sabiendo cuál va a ser el, el impacto porque va en función del valor del activo y de esa degradación que pueda tener. Pero la probabilidad no. La probabilidad tenemos que nosotros que calcularla. A ver, aquí... Si no tenemos en cuenta el tema de las vulnerabilidades, la única forma de poder estimar que una amenaza se materialice es basándonos en hechos históricos o típicos. Oye, cuándo fue la última vez que se cayó el servidor de correo? Pues el año pasado. Pues ya tenemos una frecuencia que es una vez al año. Nos iríamos a la tablita que teníamos de acordar ahí de la escala de frecuencia, periodicidad y a lo mejor es bueno, o sea es bajo o medio, no me acuerdo. vale Pero no es pues, la única forma, porque yo realmente no sé, no sé cuándo se le va a ir a placa base al servidor de, de correo, o no sé cuándo se va, va a salir ardiendo el firewall, no lo sé. Entonces, lo único que podemos hacer es eh, estimarlo en base a hechos históricos. Sin embargo, ya os digo que lo habitual y lo aconsejable es acompañar esa estimación de la probabilidad con análisis de vulnerabilidades. Realmente, viendo cuáles son las vulnerabilidades que hay y si existen esas vulnerabilidades, podré ver realmente qué probabilidad tiene esa amenaza de que se materialice o no. Esta es la tabla de frecuencia que he comentado antes, la de una vez al año, pues bueno, pues sería normal, ¿no? Sería o media o sería normal. O sea, igual Al final, el, la, la etiqueta que nosotros pongamos internamente, mientras que se entienda y mientras que nosotros en el documento de metodología de evaluación dejemos claramente cuáles son las escalas, cuáles son la etiqueta que vamos a utilizar, el código de colores, todo eso es súper importante. Mientras nosotros eso lo dejamos definido, luego el nombre que le pongamos realmente es, es lo de menos. Por lo tanto, la forma de hacerlo correctamente y que yo siempre aconsejo es hacerla basándonos en lo que son la amenaza, pero las vulnerabilidades que están relacionadas con esa amenaza. Entonces el proceso a seguir sería identificar el activo, identificar cuáles son las amenazas para ese tipo de activo y ahora por cada una de las amenazas tengo que eh, ver, tengo que intentar identificar si hay vulnerabilidades que podrían dar lugar a que esa amenaza pues, eh, se materialice. ¿vale? Una vez que se ha hecho eso, pues nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar también las vulnerabilidades porque todo no es blanco o negro. El hecho de que... Os eh, voy a poner un ejemplo de que un servidor de fichero tenga una vulnerabilidad, ¿vale? Que no se haya parcheado, pues la probabilidad de que la amenaza se materialice es mucho más baja así, si ese servidor de alguna forma lo tenemos expuesto en internet. Vale, por ejemplo, imaginaos que internamente tenemos un servidor web para una aplicación interna que, que utilizamos entre departamentos y si el PHP no lo tengo actualizado y tiene vulnerabilidades para que una amenaza como por ejemplo eh, la explotación de esa vulnerabilidad se pudiera materializar, pues bueno, se tiene que dar una serie de circunstancias de que haya un agente interno, un agente malicioso interno, ya sea una persona o sea un malware algún troyano que ha comprometido previamente la red, para que eh, pueda explotar esa vulnerabilidad por lo tanto, aun existiendo la misma vulnerabilidad eh, la probabilidad es eh, más baja. Ahora, esa misma vulnerabilidad en ese servidor web, en ese PHP de servidor web en un servidor que está expuesto en mi DMZ por ejemplo por pues eso sí eh, puede tener una probabilidad mayor, ¿por qué? porque hay más agentes de amenaza, hay muchísima gente por ahí que puede estar pues, escaneando puertos, escaneando servicios, detectando un servicio web, eh, haciendo eh, descubrimiento de versiones de la tecnología que haya y ver que hay un PHP desactualizado y atacar. Por lo tanto, siendo la misma vulnerabilidad, siendo la misma amenaza, también las que las que hay de, de explotación o ¿no? de esa vulnerabilidad, la probabilidad es eh, infinitamente menor, ¿no? en el caso de los servidores internos. Bien, vamos a ver un par de ejemplos de eh, amenaza y vulnerabilidades, ¿no? De cómo podríamos también hacer esa, ese cálculo de probabilidad y finalmente el del riesgo. Además, vamos a ponerlo con ejemplos muy, muy reales. Eh, tenemos por un lado eh, un activo que es un servidor de aplicaciones. Eh, una amenaza que es común prácticamente a cualquier eh, servidor o endpoint, cualquier software es la infección de eh, malware. Primera pregunta que nos tenemos que hacer. Eh, supongamos que en esa valoración del activo que hacemos, como es un servidor de aplicaciones, entendemos que, como su nombre indica, puede hacer servicio a, a muchos usuarios, a varios departamentos. Por lo tanto, en caso de infección de malware, el impacto que pudiera tener sería alto. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver la probabilidad. Bien, lo que he puesto aquí ha sido eh, una serie de cuatro controles y vamos a ver si ese control de seguridad está implantado o no. Es decir, si podría ser un punto débil o no. Pasamos al primero, al control 1. Y vemos que ese, ese servidor de aplicaciones, su software, digamos el sistema operativo, está desactualizado. Por lo tanto, ahí tengo una vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad está directamente... Eh, digamos, relacionada con la amenaza. Y diré bueno, pero si es un virus, ¿qué tiene que ver que no esté actualizado? Bueno, hoy en día, por ejemplo, en el caso de, lo, de los ransomware, que son amenaza cada vez más compleja, ya no, ya no se dedican solamente a llegar y, y cifran la información, sino que ahora también, eh, hasta que dan cara, hasta que dan la, la luz ¿no? y cifran la información, pueden pasar eh, muchos días en los cuales están haciendo, digamos, pues, mucho estudio de la red, de los activos que hay, eh, están intentando moverse a través de la red mediante movimientos laterales, mediante eh, pivoting no de un lado a otro, y esos saltos eh, de, un, de un activo que hayan comprometido inicialmente, digamos que es un malware que ha entrado por correo electrónico, en ese equipo, es el paciente cero en este caso, la forma que ese malware eh, va a intentar replicarse o moverse en otro equipo va a ser a través de movimientos laterales. Esos movimientos laterales lo podrá hacer o bien porque ha conseguido credenciales que le den permiso a moverse, o bien intentando desde esa máquina, de ese cliente, eh, paciente cero, intentar explotar vulnerabilidades en otro equipo en la red. o acordáis antes cuando he dicho que la misma vulnerabilidad PHP en el servidor interno y la misma en el servidor de MZ tiene una probabilidad diferente. Bueno, pues ese agente eh, ese agente malicioso interno sería este ransomware. Una vez que ya está dentro, ya sí podría aprovechar esas posibilidades que vulnerabilidad de, de PHP o, en este caso, de servidor de aplicaciones donde tiene un software desactualizado. ¿Vale? Espero que lo, lo entendáis. Control 2. Bueno, pues dispone de anti-malware. No es el mejor del mundo. Es un EPP, es un Endpoint Protection, está basado en firma, nada de machine learning, nada de comportamiento, no es un EDR, ¿vale? Es un EPP. Eh, y otro control que solemos mirar es si el servidor tiene cliente de correo instalado, ¿vale? Eso también es, digamos, una mala práctica, porque si es un servidor, no tiene por qué ser utilizado. Ningún usuario debería utilizar ese servidor con un cliente de correo que supone una puerta de entrada posiblemente a algún tipo de eh, ransomware. Entonces, por ahí también tenemos otra vulnerabilidad que está relacionada con la infección de malware. Y, sin embargo, luego tenemos un cuarto control, que en este caso eh, es la segmentación de red. Cuenta con segmentación de red. Por lo tanto, aunque hubiera un agente malicioso interno en la red, salvo que estuviera en el mismo segmento que el del servidor, pues difícilmente podía acceder. Igualmente, yo determino que esa probabilidad es eh, media y el impacto es alto. En alguna de las tablitas anteriores que hemos visto, donde teníais los cuadros de colores con verde, amarillo, y rojo y rojo oscuro, podíais ver que cuando teníamos el impacto alto en, en el activo y teníamos una probabilidad media en la, en la amenaza, el resultado que nos daba era un riesgo alto. Por lo tanto, en este caso obtendríamos un riesgo alto en, en, este, en este servidor de aplicación. Pasamos a otro ejemplo, en este caso el servidor de copias. Eh, la amenaza es parecida, en este caso es prácticamente igual, en un ransomware. El impacto, como podéis imaginar, es eh, alto. Sin embargo, fijaros que para yo eh, poder identificar posibles puntos de falla, posibles debilidades, de vulnerabilidades que pueda tener la con esa amenaza, pues veo que el software está actualizado, eh, dispone de antimalware actualizado, además en este caso es un EDR, así que va a analizar también comportamiento, va a tener capacidad de respuesta, etcétera, etcétera. El servidor de base, perdón, el servidor de copias está además aislado, no está incluido dentro del propio dominio, y es una práctica bastante interesante porque cuando el, un ransomware eh, compromete una red lo primero que hace, antes de empezar a cifrar, lo primero que hace también es intentar eh, saber dónde está el servidor de copia para intentar comprometer ese servidor de copia y cifrar o alinear las copias de seguridad, de forma de que la víctima no pueda tener ningún tipo de oportunidad para recuperar esas copias de, de seguridad. Por eso es una buena práctica porque si el ransomware eh, es capaz de tener las credenciales, de obtener las credenciales de, de administrador, por ejemplo, de dominio, pues podría hacer consulta al propio Active Directory y localizar el servidor de, de copia ¿no? y poder incluso acceder a él. Por eso muchas veces se, se recomienda el, ni siquiera incluir el servidor de copia dentro del directorio activo, sino totalmente aislado con esa comunicación de red mínima que tenga que tener para, para mandar las copias, pero, pero intentar aislarlo al máximo. Y luego también um, tienen un firewall interno en capa 3, un firewall de segmentación de red donde tiene aplicado también unas políticas de control de acceso. Es decir, que no cualquier máquina, por ejemplo, eh, un equipo del departamento de administración no va a poder acceder al servidor de copia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces la probabilidad en función de lo que yo veo aquí la posibilidad de vulnerabilidad que pueda tener, que he visto muy pocas, pues digo que es muy bajo, el impacto es alto y en este caso pues el riesgo me daría un riesgo medio, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tengo el resultado, es decir, al final yo he ido aplicando este, este cálculo del riesgo, lo he ido aplicando sobre los diferentes activos, de cada activo pues su amenaza y al final obtengo lo que se denomina un cuadro de evaluación de riesgo. Pongo los activos aquí, los lo activos lo esenciales de soporte. En la columna que veis en medio blanca, eh, entre corchetes, pongo el tipo de activo y está eh, basado en Myeris en este caso. Y luego también, en este caso, veis aquí que aquí no utilizo una escala de 0 a 100, sino, o sea, perdón, de 0 a 10, sino utilizo una escala de 0 a 100. Por eso decía que vaya a haber ejemplos con diferentes tipos de escala. Y, y en este, por ejemplo, pues tengo para confidencialidad, para integridad y para disponibilidad el, el cuál sería el riesgo en base a esa degradación que hemos comentado antes. Acordaros que cuando hablamos de impacto, podríamos hablar de un impacto general en el activo o podemos detallarlo mucho más en cuanto a la degradación que puede tener en cada una de las dimensiones. Eso ya en función de, de cada organización y de cómo quieran hacer ese esa evaluación de riesgo. Pues bien, tenemos el cuadro de tratamiento y en base a ese cuadro de tratamiento tenemos que ver cuál va a ser la respuesta que le vamos a dar a, a, a esos riesgos. Acordaros, no sé si aquí el caso, sí. Imaginaros que este que pone aquí, del activo 2 Salesforce, fijaros que tiene un, un nivel de riesgo muy bajo, 888, que sería 24. Supongamos que el nivel de aceptación del riesgo que yo tengo puesto es de 40 pues como está por debajo de 40 es un riesgo que ni siquiera tengo que eh, tratar, ¿vale? Está dentro de los niveles de aceptación de riesgo. El resto sí, el resto voy a tener que tratarlo, tengo que darle respuesta. Y para ello tenemos, por un lado, el plan de, de tratamiento o los planes de tratamiento y por otro lado un documento que se llama declaración de aplicabilidad que ahora vamos a explicar en qué consiste. Lo que he dicho, una vez que hemos hecho la evaluación de riesgo, damos respuesta. En ningún caso podemos omitir ningún riesgo. Siempre estamos hablando ya de riesgos que están por encima del nivel aceptable de riesgo. ¿vale? Es decir, por ahí, por pues, supongo, ahí no vamos a hacer lo de la ningún caso. Cabe la posibilidad también de aceptar el riesgo. Esos que hemos dicho, que eran el 888, que era 24, que estaba por debajo del nivel de aceptación del riesgo, son riesgos que aceptamos. Y punto, no hay que hacer nada más. Obviamente, cada vez que hagamos análisis de, de riesgo, volveremos a evaluarlo por si ha cambiado. Eso sí es importante. Y los que estén por encima, pues tendremos que eliminar el riesgo, tendremos que mitigarlo o tendremos que reducirlo. vale Esa última opción que os comentaba antes, que cada vez se está dando mmm, en, se están dando más lugar, que es el tema de las pólizas de ciberriesgo, en, el que, en la cual. Tengo un riesgo, no sé cómo tratarlo, no tengo la capacidad técnica o económica para poder tratarlo o no sé cómo hacerlo. Y puedo transferir ese riesgo, en este caso, por ejemplo, a una póliza de ciberriesgo. La forma de reducir el riesgo se puede hacer de dos formas. Eso es importante. Yo puedo reducir la probabilidad de que una amenaza se materialice o puedo reducir el impacto. ¿vale? Eh, cuando nosotros implantamos medidas, pues, tenemos que pensar si esta medida de seguridad que nosotros estamos implantando está focalizada a la reducción de probabilidad o a la reducción del impacto. Os pongo un ejemplo. Si yo implanto un plan de recuperación ante desastres, un DRP, en caso de ransomware, por ejemplo, el DRP es una medida que no me va a reducir el impacto, perdón, la probabilidad, la probabilidad de que entre un ransom en la organización, el que tenga el DRP no me lo va a reducir. Sin embargo, el impacto que pueda tener, sobre todo desde el punto de vista de disponibilidad de la información, sí me lo va a reducir. pues Al tener un DRP, pues voy a poder recuperar los sistemas en el tiempo estimado y solicitado por la organización. Donde en su momento, pues eh, pasa que ya estaríamos hablando de otro tipo de análisis, pero son los vías, son los Business Impact Analysis, donde se establecen unos parámetros de recuperación de la información o de cuánto tiempo puedo, eh, o sea, cuánta información puedo perder o cuánto tiempo tengo máximo para recuperar. Y ahí está el RPO, RPO, MTD, pero bueno, eso sería eso para otro, otro webinar más. Pero al, fi, al final, lo que quiero que entendáis es que, es una medida, del DRP, que me reduce el impacto, pero no la probabilidad. Sin embargo, por ejemplo, si pongo un EDR el, y quito el DPP que tengo, el endpoint protection normal, y pongo un EDR con machine learning, con eh, análisis de comportamiento, etcétera, etcétera, estoy reduciendo la probabilidad de que un malware entre. Porque ya no solamente me baso en firmas, sino que ya también lo que hago es analizar el comportamiento de ciertos procesos en memoria, de procesos que están intentando escribir en disco, de procesos que están intentando acceder al mapa de memoria de otro proceso, de cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son eh, los activos y cuáles son las amenazas que se incluyen dentro del plan de tratamiento? Bueno, por final, obviamente, aquellos que vayamos a tratar los que nosotros hayamos aceptado, no se incluyen. Por ejemplo, aquí eh, tenemos un activo que es un servidor de, de asistencia técnica y tenemos diferentes amenazas. Tengo uso no previsto, pérdida de equipo, robo, caída del sistema, negación de servicio. Si os fijáis, porque al final cada activo se pone la amenaza de cada activo. Entonces, en el, la primera amenaza, uso no previsto, todo es muy bajo, muy bajo, muy bajo, muy bajo, muy bajo. Por lo tanto, seguramente, ese riesgo de esa amenaza no tengo que tratarla, no la voy a incluir dentro de mi plan de tratamiento. Pero, por ejemplo, en el caso de pérdida de equipo, aquí sí veo que va a ser una amenaza que voy a tener que incluir dentro de mi plan de tratamiento. ¿Cuál es el riesgo en caso de pérdida de equipo? Bueno, pues que si es un portátil, pues que alguien pueda acceder a la información de ese portátil. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Cuál sería el tratamiento que le voy a dar? Pues asegurarme de que eh, se aplica cifrado la información. A nivel de sistema de fichero, con BitLocker, con lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, y así por cada uno, por ejemplo, en el caso de negación de servicio, imaginaos que esto es un servicio que tengo eh, en la nube, o un en un proveedor de hosting o lo que sea, a lo mejor me puedo plantear el contratar algún servicio de WAF, de WAF as a service, o tipo Cloudflare, o cosas por el estilo, ¿vale? Que me ayuden. No van a reducir el, el impacto, pero sí voy a reducir la probabilidad de que eso se haga. Porque todo el tráfico, en lugar de ir directamente a mi servidor, va a pasar previamente por ese WAF o por ese CDN o por ese Cloudflare o lo que, lo que corresponda. Para ese control de tratamiento, muchas de las medidas se nos van a ocurrir a nosotros directamente, sobre todo aquellas habituales que ya en nuestro día a día, en nuestra operación de la seguridad ya estamos haciendo pero por si se nos escapa alguna una, una guía digamos de buenas prácticas muy interesante puede ser por ejemplo la ISO 27002 ¿vale? que también el, el anexo, el documento anexo A que viene de la 27001 que ya hablamos el martes de, de él también incluye estos 114 controles entonces también es interesante echarle un vistacillo porque podemos coger ideas para nuestros planes de, de tratamiento igualmente si es para una administración pública o es para una empresa que está dando un servicio de administración pública y tenga que adecuarse al esquema nacional de seguridad, pues podemos coger también el documento de medidas de seguridad de las 75 medidas y de ahí también podemos coger eh, ideas y buenas prácticas para, esa, para ese tratamiento de riesgo. Al final, ¿qué es lo que vamos a obtener nosotros? Igual que tenemos un cuadro de evaluación de riesgo, vamos a tener un cuadro de tratamiento de riesgo, donde por cada uno de los activos y sus amenazas tenemos que decir cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar. En la penúltima columna, o en la segunda, empezando por la derecha, eh, que eh, pertenece al apartado de tratamiento de riesgo, lo que voy a seleccionar aquí es ¿Qué tipo de tratamiento es la que le voy a dar? O bien voy a transferir riesgo, por ejemplo, o bien voy a eliminar el riesgo, lo voy a, lo voy a mitigar por completo, pues porque, eh, acordaros, el servidor web con PHP que tenía en la DMZ, he decidido que me lo fulmino fuera servidor. Pues si no hay servidor, no hay riesgo. Por tanto, también sería otra opción. Pero si decido implantar una medida, ya sea técnica, ya sea organizativa, medida que reduzca la probabilidad, medida que reduzca el impacto, yo lo pongo aquí, digo que voy a elegir un control y a la derecha le voy a decir concretamente qué control es. En este caso, estamos hablando de un activo que es un servidor de aplicaciones, el propietario del activo es el administrador, la amenaza es el malware, etcétera, etcétera, existen vulnerabilidades y al final, en la columna de la derecha, el medio de implantación, que sería el control, el 12.2.1 de la ISO 27002, o el anexo A 27001, sería un control para el, o sea un control contra el software malicioso. Antivirus, básicamente. ¿Vale? Y al final, el, la declaración de aplicabilidad, porque lo que hemos visto antes es el plan de tratamiento. Es lo que yo voy a hacer. Pero si queremos hacerlo bien, y sobre todo si estamos trabajando dentro de un sistema de gestión de seguridad de información, como puede ser el de 27001, uno O el esquema nacional de seguridad también nos van a pedir, sobre todo el auditor, cuando si queremos hacer una auditoría de certificación o de recertificación, porque ya la tuviéramos antes, el auditor va a, va a tomar como referencia la declaración de aplicabilidad. En este caso, una relación como esta, aquí he puesto solamente una captura con algunos controles, pero son los 114 controles o las 75 medidas del ENS y tengo que indicar cuáles son las medidas que eh, voy a implantar y cuáles no. Y en ambos casos tengo que justificar, es decir, tanto si implanto como si no implanto. Si no implanto la medida, pues lo pongo. ¿Pues ¿Por qué? pues Porque no aplica. Imaginaros, el control de cifrado. Bueno, es que nosotros, eh, no sé, es, es muy raro, ¿no? Pero bueno, nosotros es que no usamos comunicaciones, no necesitamos datos... Eh, cifrar datos en tránsito Tampoco en reposo Y los portátiles no salen nunca fuera de la instalación Así que no necesitamos cifrado Y así lo hemos determinado Pues ya está, pues se puede no aplicar por, Porque no necesitamos eh, el cifrado Por ejemplo, entonces tanto para sí Como para no, hay que justificar ¿no? El porqué. Y bien Ya para ir finalizando Comentaros que No solamente tenemos que ...diseñar ese plan de tratamiento, sino que en, buscando un poco... ...y siguiendo la misma filosofía de la que venimos transmitiendo... ...desde el martes, en hacer una gestión de la seguridad... ...de forma diligente, para llevarla bien, hay que hacer un seguimiento... ...de todo, ¿vale? No vale con diseñar el plan de tratamiento... ...y se lo damos a alguien para que se encargue de implantar la medida... ...y ya está, sino tiene que haber alguien que gestione eso... Que haga un seguimiento que realmente vea que las medidas se van implantando y que realmente son eficaces y eficientes para, lo que, para el objetivo que tenían, que era la de eh, reducir los riesgos al final. Y todo esto que estamos haciendo, y ya lo comentamos también el martes y vuelvo a repetirlo, el poder evidenciar al final que nosotros tenemos implantado un SGSI, que hacemos una adecuada gestión de riesgos como la que, la que estamos viendo ahora, eh, y, además, pensar que en muchos casos vosotros estáis haciendo estáis gestionando riesgos. Los que no lo sabéis y lo estoy haciendo solamente desde el punto de vista operativo. Pero si sois capaces de ir elevando eso y llevarlo más a la parte de, de gestión, en caso de que alguna vez tenga algún tipo de incidente de seguridad, pues ahí es donde está la diferencia entre que haya sido algo de tipo eh, accidental o sea una negligencia. vale y Para mí eso es algo muy, muy importante. Y Finalmente, como recordatorio, eh, no solamente hacer el seguimiento del plan de tratamiento, sino como he dicho antes, y pensar siempre en que la seguridad no es un acto puntual en el tiempo. Es un proceso continuo, un ciclo continuo de, de evaluación y de tratamiento y al final de gestión de riesgo. Porque si sumamos evaluación y tratamiento es cuando estamos haciendo la gestión de riesgo. ¿De acuerdo? Y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Tampoco se trata de que de la noche al día hacemos de operaciones de seguridad a tener una gestión impecable de la seguridad, pero ir pensando poco a poco, ir incorporando esa, esa cultura de gestión eh, y, y os va a ayudar muchísimo más a, a, a esa mejora continua y a esa excelencia al final en el servicio, ya sea para el cliente o en el propio servicio eh, interno que deis ¿no? de, de seguridad para vuestra propia empresa. De acuerdo. Pues nada, hasta aquí eh, este webinar de, de hoy Como siempre, en primer lugar os quiero dar la, las gracias por, por vuestra asistencia y vuestra eh, atención mm, Vamos a dar, si queréis, eh, un paso Paso para, por pues, si tenéis cualquier tipo de, de pregunta de, de duda que se os haya quedado Comentaros también, que se me ha olvidado decir al principio, tanto la presentación del martes como la grabación se os ha enviado por correo electrónico al, al correo que facilitasteis cuando os registrasteis y, y poco más. Invitaros, como hice la otra vez también, a los siguientes webinars que vamos a tener, que sean todavía cuatro, que sea el siguiente martes, jueves, martes y jueves, de las dos semanas siguientes. Y vamos a ver cositas muy, muy interesantes. Por lo tanto, ya os digo, vamos a seguir en esta línea, ¿vale? Van a ser webinars que van a complementarse uno a otro y que yo creo que van a resultar de, de mucho interés. Por lo tanto, nada, si tenéis cualquier preguntita, pues si soy capaz de atenderla y de contestarla, pues estaré encantado de hacerlo. Nada, gracias a vosotros, como siempre. perdón, pues que se va, sube el chat muy rápido, no me ha dado tiempo a leer a ver eh, me preguntan en el caso del segundo bloque está destinado a perfiles técnicos, ¿cierto? bueno, está enfocado a, a, a un perfil más técnico, pero mm, está muy relacionado con la parte justamente la que hemos visto hoy, es decir, de avanzar más en la parte de, de amenaza, pero sobre todo de, de estudiar y conocer cómo trabajan los, los grupos organizados, ¿no? Los grupos APT de amenaza. Entonces, bueno, yo os invito a que, a que asistáis, yo creo que os va a gustar mucho también. Nada, gracias a vosotros, a todos. Gracias por vuestros, vuestros comentarios. Nada, un placer. Eh, Rafael se ha, se ha enviado, se ha enviado eh, al correo que lo ha, ha utilizado para registrarte, se ha enviado la presentación y la grabación, por lo menos eso me ha dicho el, el compañero. Nada, gracias a vosotros. Un segundito. Eh, Antonio me hace una pregunta muy interesante, dice, ¿este tipo de análisis de riesgo se hace desde la parte más directiva de la empresa o se puede realizar desde lo que serían los departamentos de sistemas de seguridad de la empresa? Gracias. Eh, Antonio, nuevamente dirección, lo que se tiene que preocupar es que haya una parte, digamos, un área, un departamento de sistema de seguridad que se encargue de hacerlo y son ellos los que le van a reportar a dirección lo que son eh, los resultados de, esa, de esos riesgos. Es decir, al final dirección no tiene un perfil, digamos, te, eh, técnico para llevar a cabo este tipo de, de análisis de riesgo pero sí tienen que ser conscientes, tienen que saber en qué nivel de riesgo está su organización, porque al final, su proceso de negocio, su objetivo de negocio, depende en gran parte de, de las tecnologías, ¿no? de la información y de, de, de las comunicaciones. Vale, Antonio. Ahí, un momentito. Vale, a ver, ahí está interesante. Dice Antonio, dice, duda. Si tenemos un sistema basado en una solución de software libre, por ejemplo, Moodle, GitLab, que no está certificado en el ENS, ¿qué tratamiento debemos darle para pasar el ENS? ¿Tendríamos que revisar uno por uno todos los requisitos como si fuera una solución hecha a medida por nosotros? Para vale, esa es buena pregunta. Eh, aquí, tenemos varias, aquí tenemos varias opciones. Eh, la más fácil sería que fuera un producto certificado por el ELENS, pero si no está certificado por el ELENS, tendríamos pues que buscar la forma en la que nosotros podamos evidenciar de que eh, la medida de seguridad que nos plantea el propio esquema nacional de seguridad están eh, satisfechas en, en esa solución, en ese sistema. ¿Vale? Porque el hecho de que aunque esté hecho en Moodle, pero si eh, yo he aplicado ahí eh, otras medidas complementarias, por ejemplo, pues podría ser eh, totalmente válido. También depende mucho del auditor, también te digo, ¿eh, Antonio? Yo me he encontrado auditores que, que bueno, son más, más flexibles en ese sentido. Y luego, hay también una, una empresa más, una empresa andaluza que está ayudando a lo que es la certificación de productos y de soluciones. Eh, para el esquema de de seguridad y para el CCN CER, y que eh, también se le puede solicitar es decir, está habiendo muchas empresas que tienen soluciones propias y que de alguna forma están ya solicitando pidiendo presupuesto para que soluciones de ese tipo se puedan certificar e incluir dentro del, del catálogo de productos certificados Entonces, bueno, es otra opción, otra opción más eh, Hola Josán eh, hablando de certificados, ¿se certificará la asistencia a esta charla? Gracias. Pues eso posiblemente mi compañero te lo pueda contestar. Sí, yo creo que se emitirá algún tipo de, de, de certificado de aprovechamiento de asistencia. A ver si mi compañero te lo puede confirmar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Cayo, por tu comentario. Nada, Antonio, a ti por tu asistencia y tu participación. Gracias, David. Saludos, nos vemos la siguiente. Ya, mi Dios. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a todos, de verdad, por vuestra asistencia y por aguantarme aquí una horita y media pues nada si no tenéis ninguna pregunta más gracias diana a ti si no tenéis ninguna pregunta más pues eh, os invito a eso a que os registréis si no estáis en el del martes y, y el martes seguimos de acuerdo así que bueno muchísimas gracias a todos y que tengáis todos muy muy buena tarde y y feliz fin de semana todo. Un saludo.